Descifrando incongruencias, momentos confusos, toda ciencia tiene su truco, deja que los días sigan su curso, dale vuelta a tus teorías, es un precio justo, asimila el rumbo y ándate con ojos, se mezclan conceptos e ineptos, van de rojo, sacando plomos con la pasta de papá, que tiene una empresa y decenas de almas esclavizadas, yo llegué hasta aquí sin mecenas ni ganas, soportando el drama a cambio de nada. En la tela de arañas soy ojeras y migrañas ¿De qué te extrañas? La vida nunca fue un gran plan Ganarse el pan, sufrir Dejarlo todo atrás sin más Morir, llorar por los que se van antes de tiempo Dar la cara, quedarse sin aliento Y me enfrento a mis propios miedos Pero no puedo ¿Será por pensar demasiado? ¿Por falta de sueño? ¿Será que el cuarto se me queda pequeño? Vivo de conjeturas y dudas Y pierdo empeño Asqueado, estás esta te habéis creado, vomitonas, adesoras y prohuacos bárbaros, no es lo mismo estar tranquilo que apacible, cáptalo yo no puedo ser así, sales solo entiéndelo, y te he visto en el bolo gozándotelo, además no te pega la pose de tipo duro reconocelo, tu hipocresía es mi miel, si os lo produce yo me arranco la piel, Va a mostrarte quién es quién, jodete bien en el corte, pensamientos al borde inconformes, la mente y sus desórdenes, lo siento Tía, no voy a ser tu Latin lover, no, no. Oigo hablar de progres, de neoliberales, yo solo entiendo de justicia y principios morales, de comida y bienestar en todos los hogares. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién lo sabe? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién lo sabe? ¿Eh? ¿Quién soy yo? ¿Quién este plantel de seres humanos plantamientos raros y actos macabros idolatrando a una perspectiva errónea mis líneas son como tablas de sumeria la verdad está ahí fuera usmea la esperanza serín desde los tiempos de pangea mis melopeas son simples trámites entre la depresión y la ansiedad que causa esta barbarie presión en el peso, metal en el aire y los niños emulando Vietnam en el parque violencia gratuita instinto primarios el globo y su metamorfosis y ya en el sofá pasmado esperando el armaquetón sabiendo que lo real supera la ficción con la complejidad de una puesta de sol me siento inmortal aunque me duela un pulmón aunque la brevedad sea el resultado exacto y los demás solo florituras y estudios de mercado preocupándonos por lo estético y lo caro si solo somos polvo hermano energía y átomo. Volantes Aterrizan en el barrio Emisarios en el estéreo yeah. Cuatro pero sé